Y buenas noches a todos, eh, están todos muy, muy bienvenidos esta tarde, noche o cualquiera que sea el horario en su país eh, a estas charlas que tenemos todos los eh, martes con diferentes temas de autoprogreso, de calidad de vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el poder de afrontar los retos. Y para esto, pues quiero compartir unas imágenes para que podamos... Eh, visualizar algunas cosas que vamos a hablar hoy porque en nuestra vida tal vez se nos ha enseñado eh, a afrontar cosas como si vinieran siempre de afuera y como si fueran nuestros enemigos y tal vez no nos hemos dado cuenta que gran parte del problema con los obstáculos o estos desafíos es que todo viene de mi perspectiva sobre estas situaciones, de problemas, eh, relaciones conflictivas, etcétera. Entonces, de nuevo, bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Marcela y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Y este, en esta foto ustedes pueden ver que a veces nos sentimos como así, ¿verdad? Cuando las situaciones vienen o cuando estamos frente a un obstáculo. Entonces, quisiera mostrarles otra imagen, que la idea es ver cómo muchas veces este, nuestra perspectiva se ve muy, muy, eh, digamos, borrosa sobre las situaciones. Y eso es, digamos, la raíz del problema. Estoy segura que ustedes siempre, eh, tal vez no han estado en un desierto como este, pero cuando uno ve esta imagen, ¿qué es lo que piensa? un espejismo, ¿verdad? En otras palabras, debido a lo que ya hemos visto en las películas, si ustedes han estado en un lugar caliente, en una carretera, pueden recordar cómo al final se ve esta agua que este, pues sabemos que no es realidad, que es un efecto ahí que tiene una explicación. Pero este, esta idea del espejismo es muy, muy fuerte, muy, muy buena para tratar de entender qué es lo que nos pasa internamente sobre eh, esa perspectiva que tal vez errónea que tenemos sobre las situaciones que nos hacen sentir muchas veces eh, bastante confundidos, ¿verdad? Y esta perspectiva errónea o digamos tal vez no es errónea, pero muchas veces es este, superficial o no, no va hacia el, la raíz del problema, viene por varias razones. Y trae básicamente, vamos a hablar de tres aspectos hoy en este ratito que vamos a estar juntos, que básicamente cuando uno piensa en enfrentar las situaciones o los obstáculos, muchas veces si ya ustedes están en un camino como la meditación o algo espiritual, nos damos cuenta que uno tiene que empezar por uno mismo. Pero no se trata en realidad de pelear con nosotros mismos que es donde a veces terminamos eh, entrando en una relación un poco conflictiva y violenta porque tal vez estamos acostumbrados a esta relación con el problema de que es algo que viene de afuera y que yo tengo que pelear con todas mis uñas, con toda mi fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué realidad significa enfrentarse a uno mismo? Esta imagen que les estoy eh, compartiendo hoy es para mí muy fuerte porque es una de las realizaciones o autorrealizaciones que llegué a tener en algún momento de mi vida al estudiar la meditación y este autoconocimiento, donde nos damos cuenta que vivimos muy, muy eh, aferrados a máscaras. que Podríamos decir, hemos aprendido a través de nuestra crianza, de la cultura, de la religión, de muchos aspectos de la vida, que sí, muchas veces vienen de afuera, o también experiencias que han dejado una huella en nosotros. Entonces, parte de esta enfrentarse a uno mismo no es en realidad pelear con esa parte oscura de nosotros, pero es, más bien digo yo, eh, descubrir nuestra propia luz. Porque cuando uno llega a sentir algo hermoso de uno mismo, eventualmente lo que sucede es que la máscara es evidente. ¿Qué significa esto? Que puedo ver que esto que yo creía que era como algo limitado, algo que tal vez me causa sufrimiento, ya sea, llámale eh, baja autoestima o ya sea, eh, la ira o ya sea la depresión, diferentes tipos de aspectos de la personalidad, en realidad son aspectos que han venido o aprendidos cuando yo no he podido como relacionarme profundamente con esa parte llena de bondad y de luz que soy yo, ¿verdad? Entonces, este enfrentarse a uno mismo, podríamos decir, es como enfrentarse a esos espejismos de esas máscaras que no importa si los demás las he heredado de los demás o yo mismo me las he inculcado o de dónde vinieron al final si están conmigo tengo que aprender a verlas como lo que son algo que no es lo que soy pero que es lo que he estado practicando y cuando uno practica algo que pasa se hace un experto verdad entonces parte de este autodescubrimiento, podríamos decir que, que sucede mucho en la meditación para aquellos que la practican ya, es que cuando empiezas a reconocer esa bondad, como les digo, esa pureza, esa verdad interna, es que empiezo a poder soltar esas máscaras, que muchas veces, como les digo, debido a que han estado con nosotras por tanto tiempo, es difícil de reconocerlas pero que son clarísimas cuando puedes ver esa luz o puedes sentir esa familiaridad con esa pureza interna o esa transparencia, ese corazón grande que todos tenemos. Entonces, esa es como la primera ilusión que tenemos que aprender a enfrentar, que es quién soy yo y quién no soy yo, ¿verdad? Tener esa claridad y empezar a ir poco a poco sanando todas esas cosas porque empiezo a realizar o a darme cuenta que en realidad todo lo que me ha sucedido, todos los papeles que yo he interpretado, todo lo que está dentro de esta gran película de la vida, sí eh, me ha afectado o ha creado huellas en mí, pero no tiene por qué definirme como ser, yo puedo separarme de toda esa historia de vida también. Y la experiencia de esto es tan hermosa. Eh, personalmente se los digo que puede cambiarle uno la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el primer aspecto, como les decía. Ahora vamos a ir al segundo aspecto, que es el de las máscaras de los demás. Y es que este, cuando uno empieza a darse cuenta de esa belleza interna, de esa luz como les digo, que bueno, no es una luz eléctrica, es la luz como un símbolo de, de esa bondad, de esa pureza que les digo, de esa paz que es como, como decimos en el Raya Yoga, la verdadera orig, original religión del ser, entonces se me va a hacer más fácil también percibir esa verdadera esencia de cada uno de los demás que, están, que vienen en mi vida. Porque así como yo me he hecho experto a ponerme máscaras, a practicar, a quitarme esta, a ponerme otra, a veces también estas máscaras las llamamos sombreros, ¿verdad? El sombrero de mamá, el sombrero de hija, el sombrero de esposo, ¿verdad? Cualquiera que sea. Entonces, también los demás se volvieron expertos en estas y me pueden convencer con sus... Eh, digámosle actuaciones aunque no ellos y no estén actuando porque todos nos lo llegamos a creer que eventualmente ellos son así. Pero si yo puedo, ¿verdad? con este poder de afrontar ir más allá de esas apariencias, ya sea la apariencia de que que nos da miedo de, ¿verdad? de la ira o de alguien que trata de aparentar una persona muy temible o la apariencia de otra persona que puede ser que se crea que es una hormiga, ¿verdad? Pero si yo puedo ver, ir más detrás de todos estos espejismos, puedo entonces practicar, y es una, una cosa muy bonita, cuando uno anda en la calle, por ejemplo, en lugar de estar, ¿verdad? Pensando, ay, qué feo está, qué bonito esto, y como normalmente uno hace, ¿cómo puedo yo volverme como una especie de investigador? de luz, ¿verdad? ¿De ¿Dónde está este ser detrás de todas esas máscaras? No importa lo que aparenten afuera. Y se puede guardar como un juego. Y no solamente un juego como algo entretenido, pero algo que de verdad va a quitarte muchísimo eh, la, la, capacidad, no, la capacidad, ¿verdad? Más bien como estar ahí a la deriva de, de verte afectado por lo que los demás están emitiendo o vibrando, ¿verdad? Entonces es muy bonito, es como que yo estoy decidiendo enfocarme en esa bondad de cada uno, a pesar de que es más fácil ver la oscuridad a veces de ciertos personajes, ¿verdad? Y es que eh, es un poco como que si tú empiezas a jugar a que esto es una película, ¿verdad? Y cada uno de estos son actores, puedo separar el rol o el papel de que cada uno interpreta a lo que este ser en realidad es eternamente esta luz, esta estrella de paz, digamos, originalmente en su esencia. Y pues otra cosa que podemos practicar al ver a los demás es que eh, al final si todos en realidad nos llamamos hermanos como humanidad entera, porque tal vez podemos empezar a considerar que todos tenemos un mismo creador o padre, o como quieras verlo, o fuente. Entonces, eh, esto va a ayudar muchísimo a querer, ¿verdad? Porque como, no sé si ustedes tienen miembro en la familia que les dicen las ovejas negras a veces, ¿verdad? Que pues han tenido situaciones, ¿verdad? O su personalidad ha creado esto, lo otro pero tú igual tienes amor por estos seres y puedes escoger ver siempre algo positivo en ellos, ¿verdad? Y este cuando estoy conectándome con esta fuente y sintiendo afinidad o familiaridad con esta fuente, también puedo más fácilmente eh, ver cómo este ser ve a, a, a sus hijos si quiero verlo así o a esta creación, ¿verdad? Eh, de forma que yo pueda entonces cambiar mi perspectiva, que muchas veces es muy difícil, especialmente con la gente cercana, ¿verdad? Que tengo limitada de los demás, ¿verdad? ¿Cómo es que este ser supremo vería, vería a este actor o a este hijo o a esta creación, ¿no? Y esto puede ayudarme a ir más allá de las máscaras. Entonces... Aparte de afrontar esas máscaras, ya sean las mías o de las demás, luego viene el tercer aspecto, que sería el aspecto de las situaciones, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, es muy fácil sentir que el problema viene de afuera, si viene de los demás o si viene de las situaciones. Pero eh, cuando uno empieza de verdad a sentirse como una... Podemos decirlo, una persona que está queriendo siempre superarse internamente, entonces puedo de verdad, como un estudiante de la vida, digamos, podemos ver las situaciones como mis maestros. En otras palabras, puedo cambiar muchísimo mi perspectiva, <coughs> perdón de cómo ya no es algo que viene a herirme o a, o a aplastarme o a, a probarme de una forma negativa pero más bien como que son oportunidades para que yo pueda vencer alguna limitación interna que me crea o que, que emerge esta perspectiva limitada sobre las cosas. Es como que de repente empiezas a ver la vida como un juego, que en este gran juego tú estás aquí pues para ganar, ¿verdad? Para ser victorioso y no pues porque los dioses del Olimpo están aquí tratando de arruinarnos nuestra vida. Entonces... Empiezos, empiezas como a cambiar muchísimo en cómo ves las cosas. Porque al final, ¿qué es lo que va a hacerte victorioso frente a todo? Tu perspectiva hacia las cosas. Entonces, eso es lo que yo tengo que trabajar, el verdadero enemigo al cual voy a tratar de vencer, ¿verdad? Cómo yo veo mi realidad. Y por eso, si ustedes han estado conectándose a estas charlas de los martes, han probablemente escuchado, que este, hay muchas otras cualidades eh, internas que hemos estado estudiando y esta de poder ver con la verdadera perspectiva, discernir, le llamamos, o escoger cómo quiero ver mi realidad interna y externa, es tan poderosa y necesaria para este poder de afrontar y también la tolerancia porque cuando vienen cosas negativas, ¿verdad? No es que nos inventemos que no vienen cosas negativas, vienen, ¿no? Ya sea una enfermedad, una relación conflictuosa, ¿verdad? lo que sea. Pero si yo tengo la perspectiva correcta, entonces ya no tengo por qué dejarme tragar el sufrimiento que esa persona o esa situación pudiera normalmente crear en mí. Pero puedo protegerme a mí mismo, autorrespetarme y crear esta, esta nueva forma de ver, o tal vez no tan nueva porque ustedes probablemente ya han practicado muchas de estas cosas, pero ir cambiando, ¿verdad? Eh, empoderándome y ya no viéndome como una víctima. Lo que me trae a que si yo soy un estudiante de la vida, pues es lo que estamos diciendo, vamos a ser probados. Y no necesariamente estoy insinuando o queriendo decir que seremos probados por Dios o por nadie, pero es como que si yo tengo esta perspectiva de que quiero aprender, entonces todo se vuelve un examen. Ahora, cuando tú vas a un examen o has ido a un examen, te sientes un poco como en esta imagen tal vez. Y esta imagen no es así como muy empoderadora, <ríe> porque muchas veces eh, pues sentimos que vamos hacia, hacia algo que puede... Eh, digamos, hacernos sentir muy, con mucho miedo o indefensos o débiles, ¿verdad? Entonces quería compartir una cosa con ustedes hoy que espero que no les dé mucho miedo, pero que es este, una imagen que yo traigo a mi conciencia y que me ayuda muchísimo a, a sentir ese poder interno que, que, que necesitamos cuando la situación se ve como una especie de fauces de cocodrilo como en esta imagen verdad y es una imagen de la India donde en la India seguramente ustedes ya saben que hay muchos dioses y diosas hay un panteón de miles verdad dentro de ese panteón gigante de dioses hay un grupo de diosas muy muy interesantes muy muy este poderosas y una de mis favoritas es esta que les voy a compartir pero no se me asusten porque tiene una imagen bastante aterradora, como lo pueden ver. Pero eh, su nombre es Cali, ¿verdad? Ella es como la personificación de la, de la valentía, ¿verdad? Y como lo pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Ese fuego está como representando esa valentía que ella tiene. No le tiene miedo a nada. Y en las historias que se han escrito de ella, ¿verdad? Es, no sé si pueden ver en la imagen que que tiene muchas cabezas en sus manos, en, en sus muchas manos, ¿verdad? Todos estos son símbolos, o así lo vemos nosotros. Uh, pero es como que ella en las historias es famosa por matar a los demonios especialmente, pero a veces mata todo lo que está enfrente de ella. Entonces, eh, para mí esta imagen es súper poderosa. Porque, es, como dice aquí, es el arquetipo de ese poder interno, de esa valentía, que todos es una cualidad también innata en nosotros. Y la idea es que cuando tú vas a ir a un campo de batalla, y aunque ya estamos viendo que ese campo de batalla no es hacia, no voy a ver a nadie como enemigo más que esa ilusión o esos espejismos que me hacen ver a mí las cosas como si vinieran de afuera, pero que en realidad lo que estoy cambiando es mi propia perspectiva de todo y entender que yo tengo que cambiar a ver las cosas como realmente son, ¿verdad? Es que entonces me puedo sentir como una guerrera, pero una guerrera contra mis propios demonios internos que, eh, y los de los demás, si así quieres, ¿verdad? Entonces te vuelves como una especie de, de, de, de diosa o, o de esta, digamos, imagen poderosa que lo que está buscando es crear, sacar dentro de ti esa fuerza que te quiera, este, pues sacar lo mejor de ti, ¿verdad? Y entendiendo que si esa es mi poder, ¿verdad? Porque una de las especialidades de estas diosas que están en las historias de esta mitología es que ellas están combinadas con Dios y de ahí viene su poder. Entonces, imagínate que si tú empiezas a hacer a esta fuente suprema, a este ser tan puro, a ese océano de todas las cualidades, tu compañero. Entonces, si, si, si, por ejemplo, en algún momento de tu vida te sientes como una hormiga, ¿verdad? O sea, sientes que la situación es tan grande, como esa co boca del cocodrilo. Bueno, entonces tú recuerdas, yo estoy, soy, tengo un compañero que si yo no tengo digamos ahorita, la capacidad de ver mis propias cualidades, igualmente puedes empezar a sentir ese poder supremo, esa divinidad que está contigo y que puede darte ese sentimiento de que la victoria es tu derecho, ¿verdad? Entonces es un poco la imagen que yo traigo cuando siento que la situación se vuelve así temerosa o me hace sentir un poco de temor, ¿verdad? Porque la idea es que, si bien sentimos o, o podemos empezar a ver las situaciones como exámenes, lo que es muy importante es que no venga la duda, la duda en mí mismo, la duda en que yo puedo salir adelante de todo lo que sea que venga y esa duda muchas veces viene. Muchas veces viene en forma de preguntas, de que si podré o cómo voy a hacer y, y todo eso crea un ruido interno que apaga ese fuego de la, de la valentía. Entonces la idea es que tú puedas este, eh, callar todo eso, o sea, parar, poner una parada completa, todo ese bulla o ese ruido eh, interno que a veces no nos deja concentrar ese poder y sentir a ese compañero tan sutil pero poderoso que sería esa fuente, ¿verdad? Y la consecuencia, digamos, la autorrealización, como dice aquí, que empezaríamos a, a explorar o a más bien a descubrir, sería la palabra, es que yo soy el dueño de mi propio destino, ¿verdad? Cuando tú realmente descubres que los problemas no son ni las situaciones ni los demás, pero más que... Nada, ni siquiera tus propias eh, personalidad negativas o parte de personalidad negativa, pero es donde tú de decides enfocarte, o sea, que dónde está tu, tu concentración, ¿verdad? Entonces ya todo como que cambia de perspectiva y de verdad eso te empodera a sentir que tú puedes, que tú eres el que tiene el el lapicero o el lápiz en tu mano para crear tu propio destino. Y eso es súper fuerte porque como les decía al inicio, entonces empieza uno a cambiar de perspectiva con respecto a lo que, eh, lo que uno, cuando uno se siente víctima, que es lo peor que le puede pasar a uno, ¿verdad? Porque cuando yo me siento víctima, no siento que estoy en, en control de lo que puedo hacer para cambiar las cosas. Y es que al final, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplos hemos tenido en el mundo? No se trata de qué situación venga a mí, es cómo yo voy a ver la situación. Y eso es lo que va a crear esa, ese fuego de la valentía para salir adelante con cualquier cualidad que necesito en ese instante. Y lo que va a emerger eventualmente, cuando yo veo tengo esta perspectiva, es que me siento tan afortunado que lo que sea que viene a mí ya no importa. ¿Verdad? Cada vez entre más fuerte me voy haciendo internamente, ya no siento que hay realmente obstáculos afuera, todo está aquí y es una cosa de trabajar conmigo y es algo posible, porque si yo siento que soy un, digámosle, una consecuencia de lo que sucede afuera, bueno, como una hoja en el viento, ¿qué puedo hacer? Nada, ¿verdad? Estoy, no, no hay poder allí. Pero si tú sientes que todo está en tus manos, que todo está en la forma en cómo tú lo vas a ver, entonces de ahí puedes empezar a sentir ese agradecimiento, ¿verdad? Entonces, para eh, terminar esta sesión de hoy, quería compartirles también, o quería que meditáramos un ratito junto, unos minutitos. Y para esto entonces pueden buscar un lugar comodito si pueden este, silencioso y yo les voy a, a compartir una imagen que, que puede ayudar a inspirarnos. ¿Sí me da? Entonces vamos a empezar relajando nuestro cuerpo, respirando, soltando cualquier tensión. Centrándonos en nosotros mismos. Puedo ir adentro y sentarme en mi asiento de autorrespeto. Puedo visualizar que la paz es mi religión original. en el centro de la frente. Puedo visualizarme como una estrella, una energía viva. La divinidad que hay en mí. Entiendo que en mi camino, este viajero eterno que soy, ha enfrentado desafíos y enfrentaré muchos que vendrán a ponerme a prueba, a poner a prueba mi convicción. Pero no son los desafíos externos los que me dejarían fuera de este juego. En realidad aquellos que de verdad me harían tambalear, podrían ser mis propias debilidades. Son esas las más peligrosas. Las que pueden nublar mi sentido de ser y dañarme a mí mismo, el alma. Y ante ellos, Voy a invocar en este instante, en este silencio, el fuego de mi valentía. Y los transformo en llamas, las llamas de la verdad. La verdad de mi paz, de mi luz. De mi bondad. Y en ese fuego. La oscuridad. Se vuelve luz. El miedo. Se vuelve confianza. Se vuelve la certeza de que no importa nada más que enfocarme en esa luz, en esa bondad, en esa pureza. se sienten como Cali.